Hablamos de buenas noticias para el país, crecieron las exportaciones en un 12%, en el periodo de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo periodo de la gestión 2017, para hablar de este tema, está junto a nosotros Rosario Quisbert, quien es representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior en La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas Muy noches. Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, esta buena noticia que hemos recibido por parte del IPSE ha crecido un 12% en las exportaciones bolivianas. Exactamente. Bueno, nuestra base de datos es el Instituto Nacional de Estadística, Luego de hacer un análisis y un comparativo entre el 2017 y el 2018, a octubre de, de los 10 primeros meses, bueno, ha habido un crecimiento en el tema de exportaciones, el 12%, como lo indicaba, y en el tema de importaciones, un 6%. Si hablamos, por ejemplo, en tema de valores, eh, el 2000, el 2016, eh, 17 hemos exportado 6.888 millones de dólares y el 2018, 7.731 millones de dólares. ¿Cuál es el rubro que más ha crecido o cuáles son los rubros en los que se ha crecido? Bueno, en el tema de eh, nuestro potencial que tenemos es el gas... Eh, hemos crecido en el tema de precio, no así, digamos, en el tema de volumen, pero sí en el tema de precios, luego en el tema de, en el sector minero, uno de los principales productos ha sido el zinc, luego eh, en productos no tradicionales, por ejemplo, hemos llegado a exportar eh, la urea, y esperemos que tengamos un mayor crecimiento con los nuevos productos que estamos ligando, eh, por ejemplo, el, eh, 400 toneladas que se está exportando ahora a China en el con la quinoa, otros productos como la carne, estamos trabajando en el tema de la soya, entonces creemos que eh, va, va a subir las exportaciones. Ahora, antes de empezar a hablar respecto a China, ¿cuál es el destino de nuestras exportaciones? Es decir... ¿A qué países estamos exportando nuestros productos y nuestras materias primas? Bueno, nuestro principal eh, mercado es Brasil y Argentina, casi el 98% de, del gas lo exportamos a ambos países. Luego está eh, Japón, por el tema del zinc, o sea, el mineral que más exportamos por el tema de precio. Es, eh, eh, hemos aumentado muchísimo en cantidad y en precio, es el zinc al Japón. Ahora, hablemos acerca de China. Usted mencionaba... ...estas 40 toneladas que se han enviado el pasado viernes de quinoa... ...de qué manera es importante para nuestro país que el segundo país que más importa... ...y la segunda economía más grande como es China... ...empiece a recibir, a importar productos bolivianos como son por ejemplo... ...y están interesados en la soya, en la quinoa y también en la carne. Bueno, es una apertura de mercado que ha realizado, ha sido una gestión de gobierno favorable Felicitamos las gestiones que ha hecho el gobierno. Es una apertura de, gran, de, de mercado de 1.400 millones de población. Entonces, estamos hablando de un mercado muy, pero muy grande. Esperemos llegar con otros productos. Va a ser muy beneficioso porque la balanza comercial que tenemos con China es muy grande. ¿no? Entonces, nosotros llegamos a exportar eh, muy pocos productos, pero sí importamos más de casi 3.000 productos de la China. Bueno, y ese es un tema recurrente a nivel mundial, ¿no es Exacto. cierto? La balanza eh, ¿El desfasaje de la balanza comercial con China siempre es un tema es a de nivel mundial. Es a nivel mundial, no solamente es Bolivia, no solamente es regional, es a nivel mundial. Eh, por ejemplo, Japón es su principal socio comercial. Eh, de nuestro país el, el 22% de las importaciones totales es de China. Nosotros importamos eh, celulares, línea blanca, importamos... Por ejemplo, el 45% de calzados es de China, textiles importamos, o sea, tenemos grandes productos, una variedad de productos que importamos de China. Ahora, respecto al déficit comercial con China, eh, también el informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior muestra que hay una reducción del déficit comercial de este año en comparación con el 2017. ¿Esta reducción es por el tema de volumen de exportaciones o por el costo de las exportaciones e importaciones? No, bueno, se va de manera conjunta, ¿no? El valor y volumen que estamos llegando a exportar, ¿no? Como le digo... El, el llevar otros productos a China hace de que la balanza comercial reduzca un poquito porque la balanza es muy grande por ejemplo si hablamos de manera general la, el saldo comercial ente, entre las exportaciones y las importaciones ha reducido el déficit comercial ha reducido un 50% del este total año. del total de las, expo, de las de la balanza del saldo comercial no por ejemplo el año pasado <coughs> hemos exportado 737 millones de dólares y ahora, bueno, el saldo comercial fue 737 millones y ahora es de, 200, de 365 millones de dólares. Entonces, prácticamente ha habido una reducción del 50% del déficit comercial. ¿Y a qué se debe esta reducción del déficit comercial? Es decir, ¿crecieron nuestras exportaciones el volumen o en...? En montos, en valor, principalmente en valor, porque el, el, el tema de las exportaciones han crecido por el tema del gas, que eh, se ha exportado más en valor, pero casi igual en volumen, al igual que el mineral, digamos. Ahora, en estos últimos meses el gobierno nacional ha estado, eh, bueno, en realidad es una política de Estado, el buscar alternativas a los puertos chilenos porque existen conflictos constantes con la administración de los servicios portuarios, especialmente en Arica. ¿De qué manera la certificación internacional de estos tres puertos que conectan la hidrovía Paraguay-Paraná con el Atlántico y también Hilo en el Perú con el Pacífico empiezan a posicionar y a mejorar la competitividad para las exportaciones bolivianas? Bueno, es un digamos es una es una gestión que se ha ido trabajando desde 1989 de manera conjunta con la Cainco. La Cainco ha hecho unos estudios donde ha, ha mostrado, digamos, los beneficios de, este, de esta Hidrovía Paraguay-Paraná. Es así de que este año, por ejemplo, hace dos semanas ya han llegado 300 contenedores al puerto de Jennifer. Entonces, estamos incentivando de que ya los productos sean importados e, y exportados por esta vía. Un beneficio, ¿por qué? Vamos a ser soberanos, vamos a tener acceso al Atlántico, de manera soberana. Y no así vamos a seguir dependiendo del puerto de Arica, donde tenemos que tener, estar ajustados a sus políticas y a sus regulaciones que tienen los exportadores e importadores. Obviamente no podemos cambiar todos los productos, estamos hablando de algunos productos, eh, exportamos mayormente soya por la hidrovía Paraguay-Paraná, entonces estamos incentivando otro tipo de productos y... Lamentablemente el tema de minerales, por ejemplo, van a seguir yendo por Arica. Hay varios productos que sí tienen que, somos, digamos, dependientes de ese puerto. Pero al, al, al ir por la hidrovía Paraguay-Parará vamos a tener muchos más beneficios. Al, el próximo año, por ejemplo, ya están implementando, están haciendo inversiones para que puedan utilizar más esta hidrovía. Al, por ejemplo, en el, eh, si hablamos de hilo, ya están llegando muchos productos del sector público por este, por este puerto. Entonces, estamos viendo las alternativas para este año que ya están llegando a través de estos dos puertos y para el siguiente año esperemos que vayan a superar eh, las, los números que hoy en día se están importando y exportando. Bueno, en el caso de Hilo, lo mencionaba el presidente de Estado el pasado viernes, uh -huh. eh, algo de 30.000 toneladas se planea para este año y se prevé, palabras del de director de la administradora Así de se servicios ve. portuarios, eh, que decía que se va a triplicar para el 2019. Esto es beneficioso porque llegamos a Asia, al mercado más importante como es la China, eh, mediante este puerto. Exactamente, mire, o sea, estamos viendo esa alternativa por ejemplo para importadores y exportadores de Santa Cruz que utilicen la vía hidro, eh, la hidrovía Paraguay-Paraná para los productores, eh, para lo, importar desde el Asia o exportar. ¿no? Entonces también se va a utilizar el hilo, con, eh, es, efectivamente han dado números ya para este año y para el siguiente año principalmente de importaciones del sector y exportaciones del sector público. ¿No? Entonces, van a ser más beneficiosos. Eh, Perú nos está dando un 30% de descuento, eh, nos está beneficiando para que podamos utilizar ese puerto. Ayer se ha referido el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el doctor Gary Rodríguez, respecto a que hay que empezar a pensar en grande como país. Y pensar en grande, sin duda alguna, nos remite a pensar en el mercado chino. Estamos hablando de 1.400 millones de personas, 140 veces la población de Bolivia. Es decir, es el segundo país que más importa alimentos a nivel mundial. ¿Qué significa pensar en grande para el país, como para el Estado, para el gobierno, pero también para los productores? Bueno, eh, se refería a que nosotros somos un país que podemos producir que deberíamos ver el tema de biotecnología no que para ser más competitivos hay otros países ya están utilizando esa tecnología entonces al utilizar biotecnología la producción se hace más barata entonces podemos producir más no entonces con esa producción podemos llegar a podemos abastecer a muchos mucha, a muchos países la China podemos ir aumentando, Somos, estamos importan, exportando una cantidad min, mínima a ese país, pero pensemos en grande, es una población muy grande. Para terminar, las expectativas de las exportaciones bolivianas para el 2019. Bueno, esperemos de que eh, se aminore el tema del déficit comercial por las exportaciones que se está viendo a China por los eh, eh, nuevos productos no tradicionales que se lleguen a exportar también a otros países, el tema de la carne, insistimos con el tema de la carne, con el tema de la soya, con el tema de la quinoa, se van a incrementar mucho más. Entonces, eso va a generar un, eh, el ingreso de, al Tesoro General, va a generar eh, trabajo. Entonces, tiene un efecto multiplicador. Entonces, creemos que va a ser mucho mejor el siguiente año en el tema de exportaciones. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estuvo... Rosario Quisbert, quien es representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior en La Paz, hablando acerca de este crecimiento del 12% en las exportaciones bolivianas en este 2018. Vamos a una pausa